Bueno, pues ya estamos, hemos finalizado este, esta semana número 4 y bueno, lo que hemos hecho es pues, entender un poco cómo funciona Arduino, hemos visto cómo funcionan los sensores uh, más comunes y algunos actuadores esto no es todo, es como una breve introducción si queréis seguir ampliando como ya os dije al principio del, del módulo, podéis encontrar por internet infinidad de experimentos, de documentación y de foros donde donde internautas intercambian opiniones sobre ello uh, lo único que quería era que comprendierais un poco las bases de cómo funciona para lo que haremos en el siguiente módulo en el siguiente módulo lo que haremos será eh, construir un robot usando Arduino y comunicarlo con Scratch y controlarlo a través de Scratch.